Qué pena no hablar tu idioma, no todos los caminos llevan a Roma. Prefiero poderte hablar en español, pero me temo que no me entiendas, amor. Pero entre nosotros habrá entendimiento, en español o italiano es lo mismo lo que siento. Hay tantas palabras que son similares, Solo te las diré con mucho sentimiento. Tú sé terme, eres para mí, alguien cualcuno formidable. Eres mi amor, sé el mío amor, amor verdadero, amor vero. Así con palabras y besos traviesos iremos iniciando el juego del amor. Ese será el más serio y bello espacio de esplendor El amor no nació con un idioma El amor cuando te llegue así se toma Y con el tiempo aprenderás el español El italiano llegará también con el amor Tu eres para mí Alguien cualquiera formidable Eres mi amor Sei el mío amor, amor verdadero, amor es vero, amor verdadero, amor vero, amor verdadero, amor vero.